aquí en el municipio de Morovia en la comunidad de Barahona, con una feria de servicios, servicios que incluye planes médicos, tenemos aquí la vacuna de COVID, tenemos las diferentes agencias de, de gobierno como Departamento del Trabajo, Departamento de la Familia, nos acompaña en la mañana de hoy el procurador del, del ciudadano, Edwin Feliciano, trayendo lo que la gente esperaba, servicios que el representante estuviera accesible a las comunidades, y en la mañana de hoy estamos impactando nuestra segunda comunidad, primero fue Vega Baja, ...amadeo, ahora estamos aquí en Morobi, Barahona... ...sin más o menos vamos a mover hacia Vegalta... ...servicios en cada comunidad, en cada pueblo... ...de los que yo represento, a eso estamos y a eso venimos".